digamos ya esta es la esta es la tercera conferencia digamos y les voy a dar cuál fue la lógica de las dos anteriores para entender por qué estamos hoy en la última que es el rol del emprendedor en el desarrollo económico en la primera eh, digamos muy desde la perspectiva de inversionista hablamos por qué los emprendedores en América Latina tienen dificultad para escalar y por qué es tan atractivo digamos el mole, el modelo de negocios tecnológico escalable sobre todo para los inversionistas pues eh, luego, en la segunda, hablamos un poquito más de las características personal, personales, digamos, qué competencias personales debe desarrollar una persona individual para poder realmente liderar un emprendimiento tecnológico que tenga esas eh, cualidades, digamos, escalables. Y hablamos específicamente del grit o eh, mental toughness, de alguna manera, la, la capacidad de poder sostener el esfuerzo Aún cuando las eh, condiciones son adversas. Un poquito ese es, ese es, el, ese es el objetivo. Y eh, amarrándolo a la primera, entonces hablamos que la primera razón por la que no escalan, solo a modo de resumen para quienes no estaban, primero es el mercado. Los emprendedores latinoamericanos solemos buscar oportunidades en las que estamos replicando emprendimientos en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, eh, vemos que Venmo funciona muy bien en Estados Unidos, venimos a Guate y queremos hacer el Venmo de Guate. El problema del Venmo de Guate es que al final terminamos siendo, si lograsen agarrar todo el mercado, 14 millones de habitantes. Pero realmente como necesitamos un tema bancarización, solo vamos a agarrar 3 millones máximo. Entonces ya de alguna manera eso limita la escalabilidad. Entonces lo que estaba el, el punto, y es sobre el que voy a construir la, la, la conferencia de hoy es el tipo de oportunidades que nosotros escogemos también van a limitar el tamaño de mercado al cual podemos accesar. Inclusive en la misma región latinoamericana, si nosotros pensamos en los 600 millones de habitantes que tenemos, si nos vamos a la base de la pirámide, ahí podemos abordar casi el 80% de la población. Entonces estaríamos agarrando un poquito más de 500 millones de habitantes a quienes podemos diseñar una solución tecnológica que resuelva un problema puntual, que vamos a hablar de eso hoy. Y ya nuestro tamaño de mercado se transforma en un mercado muchísimo más grande que por ejemplo el mercado norteamericano que tiene 360 millones de habitantes. Entonces, es un tema realmente de enfoque. Y el enfoque que vamos a cambiar en la conferencia de hoy es que a veces pensamos que para emprender y ser exitosos tenemos que emprender en aquellas cosas que aparentan ser sexys. Digamos, eh, si, si eso vende, porque qué, qué cool decir, por ejemplo, que manejo, el, el, el, digamos, un Facebook, ¿sí? sumamente sexy, o sea, de hecho es un pick-up line increíble, si lo ponemos desde esa perspectiva. Pero decir manejo una empresa de microcréditos, es como, eh. Sin embargo, eh, vamos a ver que el, el, ese, digamos, como non-sexy train of thought es justamente el que vamos a desafiar hoy. Porque los siguientes unicornios empresariales van a venir de quienes logren servir a la base de la pirámide. Por base de la pirámide piensen en que hay 1.3 billones de personas. Para que tengan concepto, el número es 1.3 mil millones. Pues sí, es un catizumbal de gente. Segunda razón por la que los emprendedores no escalan, digamos en América Latina, definimos, es el tema tecnológico. No encontramos, eh, digamos, no tenemos tanto talento capacitado en ciertas habilidades, digamos, tecnológicas, creación de plataformas, front-end, back-end, etc. Entonces, eso de alguna manera hace que la capacidad de resolver esos problemas grandes no tengamos forma de resolverlo de forma escalable. Tres... Cuando hablamos un poquito más del equipo, no solo la parte técnica, el equipo y ahí hicimos doble clic y hablamos justamente que los equipos tecnológicos o los equipos de emprendimiento de, de América Latina tienen un poquito este concepto de emprender siendo como nómadas digitales, entonces me pongo flip flops, trabajo desde una playa y realmente producir un negocio exitoso requiere 24, 7, 3, 6, 5. Entonces, conté ahí un poquito la, la historia que yo viví, digamos, en San Francisco, emprendiendo, etcétera. Es un camote campeonato mundial. Entonces, eh, requiere muchísimo, muchísimo trabajo y muchísimo commitment. Entonces, de alguna manera hemos ido desafiando por qué. Y luego el último punto de por qué no escalan, el modelo de negocios. Muchas veces pensamos modelos de negocio que funcionan netamente en una ubicación geográfica, pero no necesariamente son replicables en diferentes otras eh, regiones de, de, digamos, por ejemplo, de América Latina. Entonces, no tenemos capacidad de identificar un problema que se... Es como un denominador across the board, no desarrollamos una tecnología que puede ser replicada across the board, no tenemos el mental toughness para poder llevar una empresa de 0 a 1 a nivel regional y tampoco tenemos un modelo de negocios que nos permita repetirlo en todas las ubicaciones geográficas. Esa es básicamente la razón por la que los emprendimientos latinoamericanos en su mayoría no escalan. Entonces les conté como pie de página, nosotros Gea Capital, que es el fondo que yo manejo, tenemos muy, muy buena relación con un montón de fondos tanto en Estados Unidos como en México. Y en un momento determinado empezamos a tener una conversación, todos los fondos, de tenemos un platal para invertir, pero no hay dónde invertirlo. Entonces empezamos a tener una conversación de qué es exactamente lo que está pasando, y al final llegamos a la conclusión de estos cuatro puntos que les acabo de transmitir. Sesión 2 que fue la del viernes pasado, hablamos específicamente de este mental toughness, ese grit. Cuando ustedes quieren, y, le, y lo vamos a relacionar con algo que estábamos hablando al inicio, digamos de que empezara la conferencia, el, el, ustedes como generación digamos tienen unas ventajas inmensas a las ventajas que teníamos mi generación, por ejemplo, pero también tienen desventajas. Y una de las desventajas es la intolerancia a la frustración que ustedes tienen. O, o por lo menos lo hablo como generación, no lo hablo como individuos. Entonces, aquí no, si ya tomaron economía, no lo hablo desde el individualismo metodológico, sino desde el colectivismo. Muchos de ustedes no tienen ese, ese, ese, ese mental toughness, es decir, tienen todo en la palma de su mano, literal, entonces quieren los resultados inmediatos. Y el problema es que todas aquellas cosas de las que estamos hablando, como montar una empresa de 0 a 1, identificar un problema grande, desarrollar una solución tecnológica para resolver ese problema, requiere un montón de mental toughness. Requiere tolerancia al fracaso, pero por encima de eso, que ustedes sí lo tienen, tienen tolerancia al fracaso Lo que no tienen es la paciencia para llegar a ese punto O sea, el, la consistencia que se necesita para poder sobreponerse a la primera página del libro A la segunda página del libro, a la número 30 del libro Por eso es que leer también les cuesta tanto ¿Sí? O sea, su attention span de alguna manera, po, po, también por temas eh, digitales está cerrado a... Está, imagínense que en nuestra época los artistas, o sea, hablando de, de músicos, no hacían canciones, digamos, superiores a los... antes las hacían de 5, 6, 7 minutos, ya para mi generación eran canciones de 3 eh, a 5 minutos, y ahorita ya una canción de 5 minutos nadie la termina. O sea, ya la han skip, o sea, siguiente. Entonces, eh, eso es lo que nos está insinuando a nosotros, es que su attention spam, digamos, y su tolerancia a la frustración, es algo en lo que ustedes tienen que trabajar fuertemente. De lo contrario, pueden tener, y, y se los dije con esa claridad, pueden tener la oportunidad de mercado, la tecnología que resuelve la oportunidad de mercado, pueden tener el modelo de negocios, pero si no tienen esa capacidad de sobreponerse a la adversidad de forma consistente, no tienen absolutamente nada. Entonces, esas fueron las primeras dos. Ahora, ¿cómo lo vamos a conectar con guate nosotros, eh, y eso, digamos, por ejemplo, así como el, el, el, llamémosle el, el defecto por falta de una mejor descripción, el defecto de su generación es eh, el, la, digamos, la dificultad de este mental toughness, la de nuestra generación es un poquito el pesimismo. Nosotros venimos creados de alguna manera de gente, y, y ustedes escuchan a gente de mi generación y, es, y no funciona, y el gobierno. Entonces, y, y por eso, digamos, hay como un cierto pesimismo slash realismo de las circunstancias. Y obviamente para emprender, pues nosotros hemos tenido que sobreponernos a eso y aprender a ver las cosas de una forma muchísimo más positiva, empujar los límites, digamos, hasta donde realmente se pueden. Hablábamos de eso, digamos, ustedes tienen que aprender a empujar sus límites hasta el punto en el que sepan. Por ejemplo, alguien preguntaba, ¿y en qué momento sabe uno when too much is too much? Cuando rompan el límite van a saber que es too much. Antes de eso no saben. Es simplemente hipotético, o sea, busquen, en el buen sentido, pues, busquen llegar al punto en el que ustedes se quiebran a ustedes mismos, sepan hasta dónde realmente dan. Entonces, cuando sepan eso, van a ver que cuando lleguen ahí, lo que desarrollaron fue mental toughness. Entonces, ustedes van a tener que lidiar con ese efecto, así como mi generación ha tenido que lidiar con la indiferencia y con el pesimismo. O sea, en mi generación no hay muchos emprendedores porque son, la mayoría de gente es indiferente. ¿Ya? O sea, cuando ustedes escuchan gente de mi generación, es como, ah, es pela, así son las cosas, así sacar. acá. Son indiferentes, son conformistas. Entonces, digamos, todas las generaciones tenemos lo, lo, lo suyo. Entonces, ¿cómo vamos a conectar eso con Guate? Ustedes ya, eh, de alguna manera, tienen acceso a ese pesimismo. Y si yo les preguntara qué sienten de haber nacido en un país como Guate, muchos... De ustedes dirían un montón de cosas negativas Porque todos tenemos de alguna manera ciertas expectativas de lo que vivimos en otros países Quisiésemos que fuese más como tal lugar porque ahí se puede tal cosa Que hubiesen más restaurantes porque como tal lugar porque más... Entonces siempre vemos todos los demás países con cierta aspiración No sé si existe esa aspiracionalidad O con cierta aspiración Digamos que, que, que no vemos en Guate Entonces, Y es pregunta que les lanzo a ustedes Cuando piensan en Guate ¿Qué piensan? De alguna manera, o sea, si lo pudiésemos sintetizar, realmente para el mundo somos algo que, digamos, para los gringos tenemos cierto posicionamiento estratégico, entonces tenemos más familiaridad con, pero para el resto del mundo, digamos, eh, es como un known. América Latina es visto como un bloque, pero no a nivel de país individual, y nos conocen por la corrupción, nos conocen por la violencia, y nos conocen por los postres del mundo, sí, azúcar, etcétera. Entonces, nosotros estamos haciendo una apuesta y es una apuesta que no quiero, que, digamos, no los quiero dogmatizar sobre ella, sino el trabajo que voy a tratar de hacer durante la conferencia de hoy es persuadirlos de por qué darle la pena, eh, darle un, una, una oportunidad en, en, en a Guate en varias aristas. Y, y para ser totalmente transparente, es algo que no he terminado de reconciliar. Entonces voy a presentarles lo, la, el Train of Thought. Y sepan con toda honestidad que yo todavía adentro, no es un regret, pero tengo una duda, ese what if, si no hubiese regresado a Wattie. Ese realmente es el, el, un poquito el, el, el tiro. Hasta el momento todo ha salido bien, eh, pero siempre queda ese, ese what if. Entonces les voy a dar una lección, no importa qué escojan, siempre se van a arrepentir. O sea, es, es como empiecen a, a reconciliar esa idea. No importa lo que hagan, siempre, eh, the grass is always greener on the other side. Entonces, háganle ganas a saber qué es lo que decidan, se van a arrepentir de no haber decidido lo opuesto. Entonces, cuando tuve la oportunidad, digamos, de irme a estudiar a los estados, eh, buena universidad, mi papá tiró un Inception que me hizo rebotar o regresar a Guate bastante después. Y me deja en el aeropuerto y me dice, mira, estás teniendo una oportunidad que muy poca gente en Guate y en América Latina tiene. No te olvides de tu país. El Pesimista, a mi generación. ¿Qué país? Me han robado el celular, hay hoyos en las calles, he reventado un par de aros y empieza uno con toda la. No, no hay lugares para salir, es aburrido, es una ciudad cansada, etc. Entonces subo en el avión, vivo en Boston un buen par de años y obviamente uno se enamora de la ciudad digamos, en la que vivió y de alguna manera la hace. O sea, eso es lo maravilloso, de nosotros los chapines, que nos sentimos del lugar locales. O sea, viajamos a Boston y nos sentimos bostonianos. Eh, conocemos los lugares no queremos ir a lo comercial queremos ir a lo que van los locales y nos sentimos locales y lo mismo pasa si van a españa o van a alemania no importa somos somos como super miméticos en ese sentido, pero llega un punto en el que ese inception se activa con la muerte de mi papá entonces empiezo a ver cosas que ha hecho etcétera cuando regresamos digo sí de verdad que no puede no podemos dejar aguate en Tirado. Y eso es un poco el, el case que voy a hacer. Uno de los profesores que yo tuve, les recomiendo el, el, los libros que él escribió, se llama Clayton Christensen. Él escribe un libro que se llama The Innovator's Dilemma. Básicamente lo que está y, y vamos a revisarlo un poquito hoy, porque el, lo que yo quiero es apliquemos esa misma teoría que sirve para innovación apliquémosla al desarrollo económico y veamos si es un framework que nos permita ver a aguate con cierto positivismo, pero no positivismo idealista, sino positivismo realista. Es decir, based on facts. El primer libro, él lo escribe como, digamos, quienes han sido mis alumnos conocen la historia, pero los que no, se los voy a contar. Clayton Christensen es un tipo que empieza estudiando en Inglaterra, en la Universidad de Oxford. Y... Entra al doctorado de Harvard para ser profesor con una tesis, que es interesantísima. Y él dice, ¿por qué? O sea, le voy a dar en inglés la tesis, porque a veces en la traducción se pierde, y dice, ¿why great companies failed? Esa es la, esa es la tesis con la que él entra a nivel de management, doctorado de management, y es una pregunta súper importante. De hecho, la Escuela de Negocios de Harvard, cuando toma la, la, la, la argumentación para la tesis, dice, verás, que, qué interesante? O sea, Hemos estudiado todas las compañías exitosas, pero nunca hemos est estudiado por qué las buenas compañías fracasan. Eh, lo admiten, digamos, hace una justificación de campeonato con la, con la tesis, entra, empieza su doctorado y empieza a hacer su investigación. Empresa tras empresa, empieza a estudiar las buenas empresas que siguen de pie, y las buenas empresas que se han tronado. Y para ser corta la larga historia, tiene que hacer un pivote, digamos, de su tesis y la reformula. Y dice con el siguiente statement. He dice, great companies don't fail. ¿Qué piensan de ese statement? Las buenas compañías no fracasan. O sea, cuando digo buenas, no es de bueno o malo, sino las que están bien gestionadas no fracasan. Entonces, lo interesante de la conclusión a la que él llega, y es la nueva formulación de su tesis, él dice, great companies don't fail. ¿Sí? Y aquí viene la tesis. Great companies. ¿Sí? Eh, ah, bueno, dice, eh, small companies. Beat great companies at their own turf. Entonces, lo que está diciendo es, las buenas, las grandes compañías no fracasan. Son pequeñas compañías que tienen la capacidad de reventar a las grandes compañías en su propio negocio. Entonces, ahí es donde vienen todos los ejemplos clichés que ustedes han recibido, digamos, en WhatsApp o en Instagram, etc. Que es, eh, Netflix no reventó a Blockbuster, fueron los late fees. No, no, sí fue Netflix con su modelo de negocios. Y ahora Netflix está viéndose afectado por otros modelos de negocios. Kodak, no, es que fue la falta de, No, sí lo reventó la cámara digital. Si nos vamos a casos un poquito más históricos, digamos, años 60, etcétera, algo menos novedoso. General Motors, sí, lo reventó Toyota. Y a Toyota ahora lo reventaron los coreanos. Y ahora los coreanos lo reventaron los gringos, los chinos. Entonces, hay algo de la mecánica, digamos, o una lógica más bien que obedece ese proceso en el que un chiquito... Tiene la capacidad de cambiar completamente las reglas del juego, en el que estableci se establecieron los grandes. Y es un poquito la tesis de, de Christensen. De hecho, voy a, voy a usar un par de gráficas que nos van a, a servir. Me adelanto a disculparme por la caligrafía, porque no es muy buena. Tenemos tiempo, y aquí voy a poner solo siglas, las características de desempeño de los productos o servicios. Entonces, lo que esa gráfica nos está diciendo, básicamente, y si hacemos una pendiente, digamos, positiva, lo que eso está diciendo es que en la medida en la que pasa el tiempo, las características y el desempeño de los productos y servicios tienden a mejorar. Eso es básicamente lo que está diciendo. Si nosotros nos imaginamos en el tiempo, regresamos a la batería de los celulares, las baterías de los celulares eran relativamente pesadas, se tardaban en cargar y se descargaban rápido. Hoy, ¿qué pasa, por ejemplo, con la batería del iPhone 13? Es más pequeña, se carga más rápido, y también se descarga más lento. Entonces, las características de desempeño han mejorado. La cámara. Entonces, y ahí ustedes pueden meter todas las industrias, y todas las industrias de alguna manera se ven explicadas porque en la medida en la que pasa el tiempo, las características y desempeño de los productos y servicios mejora. Y eso si lo empezamos, le damos un doble clic un poquito más estratégico, podemos segmentarlo por dos tipos de empresa. Empresa A y empresa B. La empresa A, podemos decirla o describirla de alguna manera como que es la empresa que todo el tiempo está empujando el estándar de industria hacia arriba. Por estándar de industria es la gráfica, digamos, la, la pendiente positiva que hice. Es, es decir, lo que va pasando es que cada vez se va empujando el estándar hacia arriba. Por ejemplo, cuando Apple cambia el headphone jack, le quita el conector de los audífonos al teléfono. Todo el mundo alegó. Es que son unos desgraciados, lo que están haciendo es queriéndonos vender más accesorios y nos están encareciendo las cosas y es disfuncional. Hoy día, ¿quién de ustedes conecta algo al celular que no sea el cargador? Todos Bluetooth. Están empujando todo el tiempo el estándar de industria. Hay otro tipo de empresa, la empresa tipo B. Son las empresas que logran cumplir con el estándar de industria, pero se vuelven súper super competitivos con la estructura de costos logran producir el estándar de industria más barato. Podríamos decir Samsung. ¿Sí? Entonces van empezando a entender un poquito la mecánica del asunto. Si leyeron Porter en alguna clase, básicamente aquí resumimos a Porter. ¿Cuáles son las fuerzas digamos, bajo las cuales compiten las empresas que están digamos, en una industria? Y lo que nos empieza a explicar Christensen es, recuérdense que él estaba explicando, su tesis inicial estaba acá. Why great companies failed. ¿Por qué una de esas fracasa? Y cuando se da cuenta que las grandes no fracasan, sino hay chiquitas que las hacen fracasar, no le queda de otra más que abrir un eje Z, digamos, en, este, en esta gráfica, y le llama, hay nuevos mercados. Y por nuevos mercados son personas a quienes el estándar de la industria, es decir, esto que está acá, este es el estándar de industria, no les sirve. Y cuando digo no les sirve, es it doesn't serve, no es que no les sirva de useless, es que no les llega. Ese es el problema justamente de lo que está pasando en el mercado nuevo, es decir, todo lo que está acá, aquí no funciona. Y aquí es donde voy a hacer una pausa, digamos, en, en Christians, en teoría de innovación, hablemos un poquito de ¿Cuál es el estándar de industria del sistema hospitalario? Si ustedes tienen una del sistema el nuestro ojo estándar de industria, ¿sí? ¿Cuál es el estándar de industria hospitalario para la mayoría? Pero el IX tiene la unidad de maternidad, digamos que compite casi con la del pilar. Entonces, ¿cuál es el estándar de industria hospitalario a nivel nacional? pero es bueno, o sea, con sus precariedades, pero es bueno. Ahora, ¿qué pasa con los otros 14 millones de habitantes que viven en el interior del país que no pueden venir a Lix, por ejemplo? Que van a una cliniquita de un Matazanos, eh, o no van. Entonces, lo que nos está diciendo es que el estándar de industria tal cual lo conocemos, acá no llega. Educación. ¿Cuál es el estándar de industria de educación en Guate? Ustedes lo han experimentado, hasta en cierto CUP pues todavía tienen sus deficiencias. ¿Pero cómo es el estándar de industria? Para que se den una idea, solo en la ciudad de Guatemala hay 4000 colegios privados. Entonces el estándar de industria lo que nos dice es que hay un currículum nacional base, hay un conjunto de profesores capacitados en ese currículum nacional base, hay ciertas instalaciones y hay cierta certificación que se da. Y la gente que no va a la escuela, que son otros 14 millones de habitantes. ¿Cuál es el estándar de industria de agua potable? Entonces, dejen, dejen esa idea, digamos, flotar un segundo. Hablemos de procesos de disrupción que se han dado y que son altamente conocidos. Barnes Noble ¿sí? y Amazon, todos seguramente ya en la universidad leyeron ese caso, ¿Cierto? La mayoría al menos, ¿o no? ¿No? No, no, no, me que yo lo enseñaba mucho. Entonces ya no, ajá, no lo, no lo han, ok, está bien. Digamos, Barnes Noble, eh, piensen, cuando piensen en Barnes Noble, piensen en Sofos, sin la venta en línea. Sí, Si ustedes quieren comprar un libro, el estándar de industria en ese momento era ir a un Espacio que tiene metros cuadrados, que tiene alquilada, digamos, que tiene alquilado metros cuadrados, que tiene contratado gente, que tiene inventarios, digamos, físicos, tiene góndolas, tiene los libros ahí puestos y tiene gente que de alguna manera nos puede asesorar en qué es lo que queremos o tenemos que leer. Si es, digamos, mandato de la universidad, cuáles son los libros que piden las universidades. Y si es por gusto personal, cuáles son los lugares de las góndolas a los cuales nos podemos referir para buscarlos. Sin embargo, aparece Amazon y dice. Voy a cambiar ese proceso. Sí, todo el mundo sabe cómo empezó Amazon. Empieza vendiendo libros en la página digital. Ahora, interesantemente, Jeff Bezos empieza entregando los libros en su carro, en el baúl. Es decir, hay una infraestructura en su modelo de negocios que es súper pobre. Digamos, si lo vemos, su logística y distribución es su carro. Mientras Barnes Noble es un monstruo que tiene más de 30,000 ubicaciones geográficas en todo el país, en Estados Unidos. Y el otro es un cuatío con una plataforma, una página que se ve medio medio. Pero ¿por qué elige libros? Porque solo, solo es lidiar con cuatro publishers, que son los grandes publishers de los Estados Unidos en ese momento. Y se dio cuenta que es el único producto que no tiene estacionalidad. Eso es lo brillante, digamos, de la idea de besos. Y entonces empieza a darle acceso a la compra de libros a todos aquellos que el estándar de industria, que es metros cuadrados, recomendaciones, etcétera, no le funciona. Blockbuster. Exactamente lo mismo. Empieza a servir de alguna manera a aquellas personas que quizás no tenían vehículo para poder manejar promedio 12 minutos para ir a alquilar una película y devolverla, pero empieza a servir a gente que tiene internet. Que es más barato que comprar un carro. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Son modelos de negocio, y otra vez, si conocen la historia de Netflix, empieza mandándose DVDs por correo. Entonces, en su modelo de negocios tiene una precariedad que el estándar de industria no tiene. Los otros tienen super góndolas, alianzas con los estudios, tienen todos los blockbusters, todas las películas modernas, etcétera, todo lo que hay que tener de punta. Los otros tenían clásicos. Entonces, es, es, es, son modelos de negocios que son súper rudimentarios, súper pobres comparado al estándar de industria, pero sirven a alguien que está totalmente desatendido. ¿Van entendiendo el punto? ¿Qué pasa si cambiamos estas empresas y no las llamamos empresas, sino son países? Tenemos el país tipo A y el país tipo B. Entonces, tenemos a... ¿ah? Entonces tenemos un país como Estados Unidos que está empujando todo el R&D en medicina, en salud, etc. Empuja los estándares de industria y aparece un China que dice yo puedo cumplir con ese estándar de industria más barato. Si yo hubiese puesto en Estados Unidos un blockbuster en chiquitito y le llamo como en Guate si tuvo éxito, movie shop, hubiese sido exitoso copiando el mismo modelo sin tener las alianzas comerciales que tenía Blockbuster. Pero hubiese podido ser competitivo, digamos, en, y yo montando un Blockbuster chiquitito, eh, local, en Estados Unidos en ese momento, imposible. Porque no puedo competir si no tengo los capabilities que ya establecieron como estándar de industria los grandes. Entonces, de entrada, ¿quién va a querer ir si yo no tengo los Blockbusters? El propósito justamente de Blockbuster es ir a ver las películas que son exitosas, en Taquilla entonces no va a funcionar pero Netflix tiene un modelo de negocio súper pobre, torpe no preciso donde se mandan DVDs por correo pero este tolera esas fallas en el modelo de negocios porque no tiene otra alternativa eso es lo interesante y sobre ese punto quiero descansar digamos el resto de la de la conferencia. Si regresamos a los países, UATE tiene un montón de personas que son unserved, que son nuevos mercados. Es decir, es gente a quien el estándar de industria, por ejemplo, healthcare no le llega, no les llegan las vacunas, lo que le llega es un chamán que hace una limpia. Eso es lo que le llega. Pero si encontramos un modelo de negocio, por muy torpe que pueda ser al principio, que tenga la capacidad de vacunar, por ejemplo, a todos los recién nacidos del interior del país y ese modelo de negocio no solo se permita re, re, vacunar a los del interior del país, sino replicarlo en toda la región latinoamericana, ¿a qué empieza a sonar esto? A un unicornio. O sea, solo el, tacleando el primer batch de mercado podemos pegarle a 500 millones de habitantes. Ahora, cuando estas empresitas, regresando otra vez a Netflix, ¿Qué tienen estas que no tienen estas en su modelo de negocios? La tecnología escalable y los procesos ágiles. Eso es exactamente lo que no tienen. Entonces, aunque Blockbuster hubiese puesto su página para competir con Netflix, su estructura de costos nunca le hubiese permitido ser exitosa porque al final compite con el estándar de industria que es metros cuadrados. Netflix no tenía metros cuadrados más que el warehousing, donde empacaban los DVDs, los metían en un sobre y pa, Se iba para el correo. Entonces, estos no tienen la agilidad, digamos, para poder resolver los problemas de este mercado. Sobre todo, no tienen la capacidad de evolucionar con la necesidad del mercado. Las empresas pequeñas sí. Entonces, lo que eso nos está diciendo es que ustedes, y es un ejemplo que siempre pongo en la clase, piensen que... Ustedes son el CEO de Blockbuster, se ponen en su semáforo y están sentados en su Ferrari. Estamos haciendo el Ferrari, el modelo de negocios de Blockbuster. Y de repente se les para la par en el mismo semáforo un cuatío haciendo un carrito de donde son dos patinetas, una caja de cartón, unas linternas pegadas con duct tape. Y Ustedes dicen, ¿Ese ¿a qué horas va a competir conmigo? Pero el problema es que, ahora imagínense que ese semáforo, digamos, da un circuito circular, pasan 25 vueltas y ahora ese carrito, que es una cajita de cartón, es un Cherry Cucu. Es un carrito súper simple de guate. Y pasan 25 vueltas más y ese carrito es un Toyota Corolla. Y a 25 vueltas más y ese carrito... El otro sigue siendo un Ferrari, ¿sí? Y nadie esmerita el Ferrari pero el otro tiene la capacidad de evolucionar a una velocidad y con una aceleración, que el grande no puede. Y va a llegar un momento, que es justamente el momento en el que se da la disrupción, cuando yo me paro en mi Ferrari y veo a la parrita un carro de Fórmula 1. Me acaban de cambiar las reglas del juego, me acaban de cambiar la industria y con el mismísimo producto. ¿Por qué puse los dos ejemplos de Amazon y de Blockbuster? Perdón de, de, de Barnes Noble y, y, y Blockbuster, porque los que disrumpieron el modelo de negocio lo disrumpieron exactamente usando el mismo producto, el mismo libro que podían comprar ustedes en Amazon, lo podían ir a comprar a Barnes Noble, la misma película después que podían alquilar en Blockbuster, la podían alquilar en Netflix. Pero con un modelo de negocios totalmente distinto. Entonces, lo que eso nos está diciendo es que el que se vuelve el estándar de industria tiene la capacidad de no solo absorber al mercado nuevo, sino encima de todo cambiar las reglas del juego de la industria e imponer las nuevas reglas. Es que pensá, managerial speaking, ¿qué querés? ¿Seguirle vendiendo más a los mismos que te están pagando con mejores márgenes o irte a tragar el venderle algo de bajo margen a mucha gente con capacidades que no tenés? ¿Qué preferís? Hacer más de lo mismo. Exactamente. O sea, imagínate plantearte en la junta de Cementos progreso y mire, hey, ya no vamos a hacer cemento. Vamos a hacer fintech. Como... O el banco industrial. Es decir, si, no, si la empresa no hace más de lo mismo, y de hecho, vean que managerial speaking, lo más sensato que puede hacer un manager, es empezar a recortar unidades de negocio y productos que tienen bajos márgenes, o que ya no se venden. pero no se va a poner a diseñar, por ejemplo, si regresamos al ejemplo de, de, los, de, de la industria de automóviles, ahorita ya casi no se venden sedanes, la gran mayoría de los carros son SUVs, montados en el chasis de los sedanes. ¿Ya? Audi ya no vende tantos A3 como vendía antes, ahora vende Q3. ¿Por qué? Porque la Mara prefiere comprar SUVs. Va. Si vos sos Audi, te arriesgarías a ir a producir carritos chiquititos, eléctricos, para un mercado emergente, ¿Para qué? O sea, Estás demasiado ocupado peleando con BM y con Mercedes, demasiado ocupado. Entonces, inclusive a nivel estratégico no les hace ningún sentido. Por eso es que ven con cierto desdén el carrito que pasa de ser cajita a Cherry Cuckoo y Cherry Cuckoo a Toyotía y de Toyotía a Fórmula 1. Lo que pasa es que cuando se vuelve Fórmula 1 es demasiado tarde. Entonces, hay estrategias donde yo me puedo volver, por ejemplo, Google se volvió Alphabet y ahora es una empresa M&A. O sea, uno piensa que el negocio core de Google es Ads, ¿no? Es M&A. De hecho, hubo un momento en el que drenaron los mejores talentos financieros y legales del mercado norteamericano. Los, los, los mejores de las firmas como Bain y McKinsey en Google, en Alphabet. Tal vez el, el statement que estoy tratando de hacer es, regresemos ahora a pensar en países. Si nosotros vemos el landscape mundial, mundialmente hay un estándar de industria en términos de qué países empujan en los estándares de industria, financieros, legales, médicos, etc. Hay países que lo pueden entregar de una forma muchísimo más barata y nosotros vivimos en un país donde tenemos acceso directo al mercado nuevo. De hecho, lo mejor que te puede pasar es que te compre un grande. Digamos, desde la perspectiva del emprendedor, pero Yumus no está resolviendo un problema en la base de la pirámide. ¿En qué góndola estaba Yumus? No estoy desmeritando bajo ningún punto el, el, el esfuerzo que hicieron. Pero ¿en dónde se compraba Yumus? ¿Dónde se compra? Pues supermercados. O sea, el target market somos nosotros. Healthy dips. ¿Quién piensa en healthy quien no tiene hambre? Ese es el punto. Entonces, el, el, el scope que nosotros tenemos que abrir es justamente ese. Mientras queremos hacer más humus, que no está mal, tenemos la oportunidad, sobre todo por el país, y voy a ser sarcástico en esto, haciendo énfasis en el sarcasmo, en un país miserable como Guate, la oportunidad que tenemos es que nosotros tenemos a menos de tres kilómetros gente cuya alternativa es cero para resolver sus problemas. Lo que pasa es que nosotros no tenemos contexto de esa realidad. O sea, nosotros no sabemos qué es, por ejemplo, que un sobrino de ustedes se muera porque no lo vacunaron. Nosotros no sabemos qué es eso. Lo oímos en las muchachas, en el jardinero, pero experiencia en carne propia, decir, ah, mi primito se murió porque no lo vacuna. Eso es algo que nosotros no tenemos capacidad de experimentar bajo ningún punto de vista. Y lo tenemos a menos de tres kilómetros. Entonces, el, el case que yo estoy tratando de hacer es ¿Qué pasa si nosotros empezamos a pensar en guate como esas empresitas? El gobierno siempre es la, es, es la carreta. Ellos siempre van atrás de los caballos y lo que quieren es ir adelante. Entonces, la regulación siempre va a seguir. Lo que pasa es que los empresarios que tienen cierta skill y saben el país en el que están haciendo su emprendimiento, saben anticiparse a eso. Entonces, por ejemplo, cuando, puse, cuando, cuando les di el ejemplo de Vanna. Por ejemplo, Vanna tiene bien clara la regulación bancaria en la que no podés hacer intermediación financiera. Entonces, cuando ellos levantan plata, levantan plata con una decisión tan estratégica y meterla al balance para pedir líneas de crédito. ¿La plata quién es? La que están prestando. Es de empresa, es de vana. Ellos son los responsables financieros de pagarla. ¿Cómo le caes ahí con la regulación? ¿Cómo los frenas? Si tiene... Cuatro líneas de crédito con cuatro top bancos de Watt y todavía nos quedarían cinco más papel líneas de crédito. ¿Qué va a hacer la super? Entonces, parte del ingenio, digamos, que ustedes tienen que tener para empezar a navegar los problemas gubernamentales que nosotros tenemos. El emprendedor tiene que encontrar esos loopholes. La mulada mía en Estados Unidos que no lo vimos. Por eso tronamos como los grandes. Pero el problema regulatorio no es un problema. Guate es súper libre en muchísimos aspectos. Lo que pasa es que también, regresamos al punto, quienes les enseñan economía, etcétera, gente de nuestra generación que son pesimistas. Agarren los índices de libertad de Guate, son más altos que muchísimos países de América Latina. Pero hay unos aquí con quienes hemos tenido debates duros y por eso lo voy a mencionar con todo el sarcasmo del mundo. Hay gente que cree que los problemas de Guate se resuelven con reserva 100. Patrón Oro, no, hombre. problemas más grandes, están aquí, están ahí, si hay empresas que han logrado construir con su agilidad modelos de negocio que resuelven problemas grandes en industrias competitivas y le cambian las reglas del juego a las industrias, llevemos esa misma analogía a los países, ¿Qué nos frena a nosotros de ser un país que pueda disrumpir ciertas industrias y cambiar las reglas del juego de esas industrias. Y les dejo la pregunta.